Si tienes un negocio, muy seguramente en algún momento te has planteado, oye, ¿qué pasaría si subo un poquito los precios? ¿Conseguiré vender lo mismo pero ganar más dinero porque estoy vendiendo con más margen y a un ticket más alto? Bueno, parece lógico planteárselo, ¿no? También muchas ocasiones nos planteamos cosas como, oye, ¿y si bajo los precios conseguiré vender muchísimo más? ¿No? Porque está, vivimos continuas guerras de precio y muchas veces te lo puedes llegar a plantear. El problema es que muchas veces, incluso haciendo experimentos con los precios y jugando a tener distintos precios en distintos momentos, no acabamos de entender, no acabamos de tener la respuesta a estas preguntas. De aquí la importancia de poder calcular cosas como la que vamos a ver en el vídeo de hoy, que es la elasticidad del precio y la demanda que es un concepto que nos va a permitir entender cómo se comportan las ventas de nuestro producto cada vez que hay un cambio de precio, ya bien sea un aumento o un decremento del mismo. La respuesta, una vez que calculemos la elasticidad del precio y la demanda, nos va a permitir en entender cuáles deberían ser nuestras estrategias de pricing a futuro, que es algo muy interesante. Te recomiendo que veas el vídeo y que aprendas un poquito cómo calcular la elasticidad del precio y la demanda. Yo soy Corti y esto es el canal de Growth de Product Hackers. Si te gusta todo esto que estás viendo, únete a nuestra comunidad gratuita de Growth. Tienes la descripción y el enlace en el vídeo, en la descripción del vídeo. Este concepto, la elasticidad del precio y la demanda, nos permite cómo los, entender cómo los cambios en el precio afectan a la demanda. ¿Vale? idealmente lo que queremos es tener productos inelásticos, es decir, que no varía su demanda, aunque varíen los precios, que yo pueda subir el precio y aún así que la gente me lo va a seguir comprando. ¿Vale? en el que eh, esto evidentemente yo creo que suena obvio, no lo, es lo que queremos todos, en el caso contrario tenemos y esto pasa, productos que se venden únicamente por, por precio ¿no? que si los pones, le subes un euro al final prácticamente no se van a vender porque son productos que se compran pues, por, por, porque son muy baratos, estás en el momento adecuado en el sitio adecuado, eh, productos de oportunidad que se venden ahí y estos productos son extremadamente elásticos a nivel de, de, de demanda para que tengáis una referencia ¿no? de productos inelásticos, pues aquí por ejemplo tenemos productos pues como, pues como pueda ser la gasolina, que es un, un producto necesario. Si tienes que coger el coche, pues vas a tener que pagar la gasolina al precio al que esté. La demanda no, no va a variar porque es una, una necesidad o incluso aquellos que están vinculados pues, con adicciones o hábitos fuertes, como pueda ser el tabaco, el que tabaco ha ido subiendo a lo largo del tiempo y evidentemente va perdiendo demanda, pero por un tema más de, de salud, no, de, de la concienciación de la salud, que realmente que, que por el hecho de que la gente entienda que el, al subir el precio no se lo pueden permitir. ¿no? Como es una, una adicción, algo que está muy, muy vinculado contigo a nivel de, de hábitos, es muy complicado que tú dejes el tabaco por, por precio. La crisis que estamos viviendo, por ejemplo, los contenedores de China, que esto la gente eh, que os dediquéis al e-commerce lo tenéis muy claro, donde al final la, los precios de los contenedores han multiplicado por, por mucho en los últimos meses, también es una muestra de que a veces un exceso de la demanda lo que hace es subir los precios, es decir no solo tenemos una vinculación de que cuando más suba los precios mi demanda puede eh, variar, sino que a veces el exceso de demanda también puede hacer subir eh, los precios cuando la demanda no puede ser atendida. Lo mismo esto pasa, por ejemplo, en sectores es como el travel, donde, donde al final si, si hay muchísima demanda y no hay tanta capacidad, lo que van a hacer eh, los sitios es subir los precios de los aviones, de las habitaciones de hotel o absolutamente de lo que sea. ¿Cómo calculamos la elasticidad del precio y la demanda? Bueno, pues tenemos una fórmula que es muy fácil y es que la elasticidad es el valor absoluto de dividir el incremento de, en porcentaje de la cantidad de productos vendidos partido por el incremento eh, en porcentaje del precio. ¿Vale? Simplificamos y lo, y lo resumo. Lo que hago es... Una vez yo he cambiado el, el precio a mi producto y veo cuánto, lo estoy, uh, cuánto estoy vendiendo ahora, es decir, cuántas unidades estoy vendiendo ahora, tengo un precio inicial y una cantidad inicial, que son el precio al que vendía el producto antes y la cantidad, cuántos ven, conseguía vender, por ejemplo, cada semana, y tengo cuánto vale mi producto ahora y cuál es la cantidad de, de, de unidades de producto que vendo en, en, el mismo, en el mismo intervalo de tiempo. Es decir, en este caso, por ejemplo, cada semana. Con esto puedo calcular cuánto ha variado en porcentaje la cantidad de producto vendido, ¿vale? Y puedo ca calcular también, que es el denominador, el cuánto ha incremen incrementado el precio. Entonces lo que hago es divido el porcentaje de incremento de la cantidad, partido el porcentaje de incremento del precio y me da un número. Si Ese número sea positivo o negativo, cojo el valor absoluto, es decir, lo pongo en positivo, para que, eh, simplificar, y me queda un número eh, que puede ser cualquier cosa entre cero. E infinito. Infinito sería complicado, pero, pero no podemos acercar. Entonces, si la elasticidad es menor que uno si esta división me da men menos que uno entonces decimos que el producto es inelástico. Lo que pasa es que el consumidor no puede prescindir de estos bienes y voy a seguir vendiéndolos aunque incremente el precio. Evidentemente no voy a vender, no tengo por qué vender la misma cantidad, pero si la elasticidad es menor que uno lo que me quiere decir es que eh, si incremento el precio, puede que varíe o baje la cantidad de productos vendidos, pero las ventas totales van a ser iguales o mayores a, a las ventas que estaba realizando antes. Por lo tanto, puedo eh, modificar perfectamente el precio sin, sin perder esas ventas. Si la elasticidad en este caso es mayor que uno, entonces decimos que el producto es elástico. Varía sus ventas en función del precio. Es decir, y, y tenemos productos que son extremadamente elásticos, ¿no? Que, que varía, varía absolutamente mucho. Voy a contarte un ejemplo, ¿vale? Para, para que sea más fácil. Imagínate que yo, que tengo mil libros y growth ¿vale? He conseguido vender mil libros a 19 euros. ¿Vale? Y ahora lo subo a 25 euros y vendo 900 libros. Y quiero saber si, si mi producto es inelástico o elástico. Veo, evidentemente, que estoy vendiendo menos, pero me compensa. y Es lo que estaría eh, planteando. Entonces, lo que calculo es la elasticidad. Lo que digo es, oye, Cuánto, ¿Cuál es el incremento en cantidad vale? que va a ser el numerador? Digo, antes vendía 1000, ahora vendo 900, ¿vale? Entonces 1000 menos 900 partido por 1000, que es el origen, lo que tengo es 0,1. Entonces la el elasticidad, el numerador de la elasticidad es 0,1. Y luego lo divido por, como decíamos antes, eh, la variación del precio... Que en este caso son el, el, el libro inicialmente valía 19 euros menos 25 que es lo que vale ahora partido 19. Y eso va a ser mi denominador. En este caso, la elasticidad me da 0,31. Lo que quiere decir que en este caso, mi, produ mi producto o la variación que estoy haciendo es inelástica. No me está, me, no me está saliendo a perder. ¿no? Es decir, vale, vendí 100 libros menos, pero como el incremento de precio ha sido suficientemente alto, me sale a cuenta. Y me sale muy a cuenta. Sin embargo, vamos a ver otro ejemplo. Imagínate que he vendido 10.000 licencias de un software a 19 euros. Y ahora lo subo a 23 euros y vendo 2.300. En este caso la elasticidad me sale a 3,657. Lo que me está queriendo decir que mi precio es muy elástico. Y con este incremento de precio de 19 a 23, lo que estoy haciendo es perder muchísimas ventas. ¿vale? La elasticidad del precio de la demanda es una fórmula que podemos, como os decía, calcular cada vez que hagamos variaciones. Del, eh, variaciones de nuestro precio y así entendemos si, si estamos realmente afectando o no y no nos quedamos únicamente con eh, bueno, pues con el, la diferencial de unidades vendidas que simplemente es una parte una parte de la ecuación no no nos está contando absolutamente todo